Esta es la historia de un pobre muchacho Que quería que alguno le diera la mano Porque pretendía algún ministerio que fuera lucrado y sin mucho esfuerzo Pero divagaba de iglesia en iglesia Sobándole el saco a toda evidencia No estoy tan dispuesto a hacer lo que sea Por una licencia le barro la iglesia. Le dirijo el culto, recojo la ofrenda, le cuento la gente, le sirvo en la puerta. Si quieres predico, le cuento de tiempo, el de alcanza, yo se los completo. <risa> le lavo las losas, le barro las piernas Le llevo a los niños si quiere a la escuela Si no tiene tiempo yo le saco el perro Lo llevo en el carro donde el peluquero <risa> Regreso a la casa, sacó la basura Me echaron a su esposa y se aclaró las dudas Yo soy tan humilde y estoy tan resuelto. Me voy para el monte, me voy para el pueblo. Y no se preocupen los del presbiterio que aunque aguante hambre yo no me les quejo. Me paso ayunando, me la paso orando y el resto del tiempo solo predicando. si no me funciona en este distrito yo tengo contactos en el 25 yo tengo parientes, también tengo amigos y en el consistorio yo soy conocido <risa> solo me ilusionan <risa> me dice que espera que por el momento pa' no hay iglesia no me importa el tiempo Seguir esperando que me reconozcan todo mi trabajo. Yo sigo asistiendo a todos los cultos, aunque no me inviten, yo no allá les resulto. El Señor ya viene y yo aquí esperando. Creo que esta gente me dejo <risa>